Quiero agradecer primero a la gente que se ha desplazado de aquí para hacer un pequeño homenaje a Teofilo. Quiero explicar un poquito, porque eh, creo que todo el mundo lo sabíamos, menos, menos Teo. Pero bueno, lo voy a explicar. lo jugado la fila y la Bueno, en el pleno ordinario de, del mes de enero del Ayuntamiento de Aragón, eh, propusimos por por. Por una propuesta, nunca mejor dicho, de la concejalía de, de deportes y, y personalmente mío también, la propuesta de poner nombre a, a, al pabellón. Nunca, nunca antes habíamos podido imaginar que, que, que esa decisión fuera tan agradecida por, por la persona que, que ha dado todo por el deporte en Molino. En este que tanto Gracias por los, Gracias por los y valores. Seguridad, responsabilidad y, sobre todo, confianza en el pueblo. Buenos días. Lo primero, daros las gracias por acompañarme en un día tan especial. Agradecer a la gente de fuera que se ha desplazado para estar hoy aquí conmigo. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando empecé con 19 años a trabajar en este ayuntamiento que esto podría pasar? Quiero dar las gracias a todo el Ayuntamiento de Molina de Aragón que han hecho posible que hoy este pabellón lleve mi nombre. Y en especial a la concejala de Deportes, Pilar Muñoz, y el alcalde Francisco Montes, porque sé que han hecho mucho hincapié para que este momento llegase. Agradecer a mi familia, padres, hermanos, tíos, mi cuñada Gema, todo lo que hacen por mí a mis jugadores a mis jugadoras entrenadores delegados porque todos tienen parte de que esto pueda pasar y agradecer de manera muy especial a mi mujer sonia porque es una persona increíble y siempre me ha apoyado en todo pero sobre todo en los malos momentos y en los difíciles y complicados estoy seguro de que, no ser, de que no ser por ella, yo no estaría hoy aquí. Estoy muy orgulloso y emocionado por este día que no voy a olvidar nunca en mi vida. Ver a tantos amigos y amigas acompañándome es algo maravilloso. Muchísimas gracias de corazón. Asistente. Asistente. Asistente.